¿Qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy trata sobre lugares de España. Hay muchos, yo voy a decir algunos pocos. Tengo aquí el mapa. Empezamos. En el sur tenemos Andalucía como comunidad. Hay comunidades, ciudades, capitales, pueblos... Entonces, tendríamos Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba o Luego, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos Castellón, Valencia y Alicante. En la región de Murcia, Murcia. Comunidad de Madrid, Madrid. Eh, por ejemplo, Castilla y León tendríamos León, Valencia, Burgos, Soria, eh, Zamora, Valladolid, Ávila, Salamanca. Luego, en Castilla-La Mancha... Tendríamos Cuenca, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real. Eh, en Navarra, Pamplona. En País Vasco tenemos Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Eh, en Cataluña tenemos Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. Eh, como Islas Baleares, Mallorca. Eh, o sea, eh, Islas Canarias tenemos... Tenerife y Las Palmas, luego en Extremadura tenemos Cáceres y Badajoz, Aragón, eh, Huesca, Zaragoza y Teruel, Galicia, tendríamos eh, a Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, eh, Asturias, Oviedo, Ceuta, Melilla. Y yo creo que he dicho bastantes. <ríe> Hasta luego, gracias.